Diego Armando Maradona. Así será repartida la herencia del Pelusa. El mundo del fútbol sigue llorando la partida de Diego Armando Maradona, quien dejó este mundo el pasado 25 de noviembre, ya descansa en paz en el cementerio de Bella Vista en Buenos Aires, sin embargo, los que no descansan, son su familia, pues están a la espera de la herencia de Maradona. Diego Armando Maradona no estaba casado al momento de su deceso pero tuvo ocho hijos por todo el mundo, cuatro en Argentina, tres en Cuba y uno en Italia. Según su abogado, la herencia de Maradona será dividida en ocho partes iguales para sus ocho hijos. En el caso puntual de Maradona, está divorciado y tiene ocho hijos, por lo que el patrimonio se divide por ocho en un juicio sucesorio, comentó el abogado Martín Apolo va a ser un proceso complejo, añadió. El juicio puede durar hasta 90 días, sin embargo, temen que podría alargarse en caso de que se presenten oportunistas o disputas familiares. Según la información, Maradona ya no cuenta con la fortuna que en algún momento pudo amasar, sin embargo, los derechos de su imagen o las pertenencias valiosas es lo de más valor. Acá el patrimonio más importante pueden ser los derechos de imagen, aunque también todas sus camisetas. ¿Cuánto vale la que usó en la final del mundial? ¿Cuánto la pueden pagar en una subasta? Comentó su abogado. Si te gustó el video dale like y si no estás suscrito suscríbete es gratis no te olvides de activar la campanita para que te avise cuando suba nuevos videos. Esto fue la voz de la afición.